Hola perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les vengo a traer un video sobre OBS. He estado viendo que mucha gente hace stream con OBS Studio y tiene problemas, fallos, crasheos y demás. También he visto streamers en Twitch que tienen pequeños problemas con el OBS y los juegos pesados. Especialmente estamos hablando de Warzone 2.0. Así que me tomé la libertad de hacer una mini guía con diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de streamear con OBS Studio Warzone 2.0. Así que vamos con el video. Lo primero Obviamente es descargar desde su página oficial OBS Studio, actualizarlo a la última versión. Ese link lo voy a estar dejando en la descripción para que no busques nada. Una vez que instalemos el programa en nuestra computadora, vamos a reiniciar la misma y nos vamos a encontrar con este icono de OBS. Como pueden ver, tiene el icono de administrador. ¿Qué hago yo para que aparezca este icono y no tener ningún problema con el OBS ni crasheos ni demás? Es ir a propiedades, o sea, clic derecho sobre el icono, propiedades, compatibilidad y marcar con una palomita ejecutar este programa como administrador. Para que hacemos es para nunca olvidarnos que el OBS se abre como administrador y que hace esto hace que el OBS funcione perfectamente con la computadora y no se crashe, no tenga ningún inconveniente ni nada. Entonces doble clic izquierdo, abrimos el OBS Studio y comenzamos con esta mini guía. Punto número 1 vamos a ir a ajustes, vamos a ir a la parte general y acá van a ver que no toqué absolutamente nada, lo único que está marcado es comprobar actualizaciones automáticas al inicio, el resto todo por defecto. Acá les dejo un pequeño paneo, si ustedes tienen algo diferente, lo siguiente y la emisión en mi caso hago directos en Twitch por eso me conecto directamente con Twitch pone conectar cuenta y, y también me va a habilitar los paneles de chat de información y demás que puedo configurar directamente desde el OBS una vez que tengamos conectado nuestra cuenta de Twitch, en este caso, vamos a poner el complemento de Chat, BetterTube eh, y FrankerBase. Le damos a aplicar y automáticamente nos abre los paneles de chat y de información, que podemos acoplar al OBS sin ningún problema. Vamos a acoplarlo del lado izquierdo y el otro del lado de Como pueden ver, acá podemos ver el chat y acá podemos modificar, por ejemplo, el título, notificaciones, eh, la categoría y demás. Le hace hecho y se cambia. Muy bien, volvemos a ajustes. Vamos a intentar que este video sea lo más rápido posible porque son pequeños tips y trucos que tenés que tener en cuenta para que vos puedas transmitir por ejemplo Warzone 2.0 que en este caso usamos como ejemplo y no tengas ningún inconveniente a la hora ni de jugar ni que el stream se vea mal, continuamos, emisión, dijimos que estamos conectados con el servicio de Twitch vamos a salida, en sencillo vas a cambiarlo vas a poner el modo de salida avanzado emisión vas a poner pista de audio número uno que sea solamente una pista y el bot en este caso que es lo que se guarda cuando se guarda tu stream, eso se llama bot cuando vos streamías, hacés, streamías el stream lo que hace Twitch es guardar ese video en su plataforma, eso sería un bot, le activas la velocidad y pones la número 6 en este caso como ejemplo y después te muestro por qué hacemos eso Lo que vas a hacer en tu OBS vas a ir a los tres puntitos de cualquier pista de audio, vas a colocar propiedades de audio avanzadas y en cualquier lugar donde vos emitas la música de tu directo tenés que desmarcar la casilla número 6. Esto va a aparecer marcado, la vamos a desmarcar. Como pueden ver yo tengo identificado donde dice música que es donde yo transmito la música mientras estoy en directo. En tu caso revisa por donde vos emitís la música y vas a tener que desmarcar esa casilla para que para que luego en el bot cuando quede guardado tu stream no aparezca esa música Y no salte el copyright en tu... Continuemos, codificador, codificador NVIDIA X2C4 que sería tu procesador Tengo una tarjeta NVIDIA, una tarjeta aparte Que es la que voy a utilizar para codificar La imagen en OBS Studio Si tenés AMD, elegís AMD, luego acá En cambiar salida, no pongas cambiar dejarlo así, sin tildar, en ajuste de codificación Pones CBR, para saber Qué tasa de bit debes poner, lo más fácil es Ir a tu navegador de confianza, ir a Speedtest y hacer la prueba, haces la prueba De, de, de tu internet, tanto de descarga. Como de subida lo que nos importa saber es cuánto tenemos de subida esperamos que termine ambas dos son muy importantes pero en este caso para configurar obs nos importa la de subida acá justamente la medición es en mbps y en eh, obs sería bits raza de bits vamos a esperar a que termine más o menos unos 31 sí, 31.60 vamos a redondear en train sería en bits sería 30.000 entonces no vamos a utilizar todo el internet para obs vamos a utilizar la mitad entonces 15 15.000 es lo que podríamos poner en obs pero no lo vamos a hacer porque es mucho y además Twitch tiene un límite justamente de tasa de vida, tanto para un streamer pequeño un streamer mejor dicho que recién inicia para un streamer que tiene afiliado y para un partner todo cambia en la tasa de bits permitida ¿no? el mínimo es 6.000 así que eso es lo que vamos a utilizar en este momento como pueden ver yo uso 6.000 tranquilamente y tengo 15.000 30.000 o sea no hay ningún problema me voy sobradísimo luego intervalo de fotogramas ponemos 2 preajuste acá hay preajuste tengan en cuenta que si su PC es gama media baja medio lenta el hardware apenas te corre Warzone intentar poner por ejemplo, lento o medio, P4 o pc en este caso vamos a poner lento el ajuste, vamos a poner ALTA CALIDAD, si tu PC anda bien, si tu gráfica es buena, pone ALTA CALIDAD el modo MULTI -pasado. acá este modo es fundamental ir probando en mi caso me ha funcionado con dos pasadas, esto sería para que tenga una muy buena calidad después en PERFIL vamos a poner HIGH, en mi caso pongo HIGH después pongo MARCO, la casilla de LOOK y de psycho acá en GPU 0 y el máximo de frames 2 acá aplicas para que no se pierda lo que ya configuramos y continuamos con las pestañas de grabación si no grabas, si no vas a hacer ninguna grabación esto, déjalo así como está por defecto, si no, vamos a configurarlo por las dudas. La ruta de grabación va a ser donde van a guardarse los videos, pones examinar y elegís la carpeta donde vos quieras. Después, el formato te va a venir por defecto MKB, te recomiendo que pongas MP4. La pista de audio va a ser solamente una. El codificador vamos a poner justamente la tarjeta gráfica nuevamente. Y acá sí hay que cambiar la resolución de escala de salida. Vamos a poner 1920x1080, que es lo estándar que se utiliza en YouTube y en diferentes plataformas. Luego, vamos a ir a la parte de abajo en ajuste de código acá hay una gran diferencia con el tema de emisión acá vamos a utilizar justamente la tasa de bit que tengamos por ejemplo yo tenía 30 30.000 podemos poner 15.000 la mitad ¿Por qué? esto es siempre y cuando no estés transmitiendo esto es solamente para grabar fuera off stream de esta manera vamos a utilizar la tasa de bit más alta y vamos a obtener una calidad de video muy buena sí, muy muy buena después vamos a tener intervalos de fotogramas clave vamos a poner dos pero ajuste vamos a poner el más lento el de la máxima calidad ajuste calidad alta multipasada solo una pasada porque tenemos todo en alto perfil high y el resto todo como está. Recuerda esta sección si vos vas a transmitir y grabar a la vez tenés que bajar esto ¿sí? porque vas a estar sumando los 6000 más lo que pongas acá Si yo tengo 30.000 mil ¿sí? si y tengo que usar la mitad puedo poner acá 7500 y en el otro 6000 y no me paso utilizo la mitad de mi internet ¿entiendes? si solo voy a grabar puedo poner todo la mitad de internet siempre recuerden poner la mitad aplicamos y tenemos ya también configurado lo que es en la parte de grabación aplicamos y tenemos configurado la parte de grabación si ustedes ven que no les funciona que se traba, van bajando la tasa de bits. el resto lo, lo dejan como está, audio la pista 1 es la única que vamos a modificar en vez de 160 la vamos a dejar en 128 esto no cambia en nada, solamente nos ahorra unos pequeños frames aplica el buffer, si no sabes lo que es el buffer te dejo una etiqueta acá arriba para que vayas a saber qué es el buffer y cómo configurar, vamos a la sección de audio, frecuencia de mostreo, dejémoslo en 48 estéreo, vamos a los dispositivos y configuramos, el escritorio significa lo que vas a poner donde salen la, de todo el audio de la PC, en mi caso tengo instalado voz banana, también te dejo etiqueta para que veas cómo se configura voice meter banana, el input, tengo un cable virtual que es el cable justamente input y acá tengo mi micrófono justamente acá, acá abajo no hay que tocar nada, nada, nada, nada solamente aplicamos y listo acá viene la parte más, más importante a la hora de hacer stream de Warzone 2.0, la resolución del lienzo y la escala de salida, vamos a poner 1664 x 936 esto es una variación del 1920 x 1080 y lo que hace es reducir muchísimo la demanda de nuestro OBS, básicamente Vamos a estar andando full 1080 Sin que sea 1080 Acá abajo vamos a poner En PAL 50 Aplicamos y transmitimos automáticamente Sin ningún problema En este caso Luego de esto prueba hace stream Haceme caso Que te va a ir perfecto No vas a perder frame Vas a poder jugar tranquilamente Y el stream se va a ver bar Ahora, por último Vamos a avanzado Ponemos prioridad alto Esto significa que nuestra PC Va a darle mucha prioridad al OBS Luego el resto Aquí vamos a cambiar Gama de colores a completo Espacio de color 709 Que es el estándar Y el resto todo como tengo aquí Quieren copiar lo pausen el vídeo y lo copian, que la verdad que no hay mucho acá que haya cambiado si, si no me acuerdo, no, no, hay mucho, le damos a aplicar y tenemos configurado nuestro OBS, un tip último que te recomiendo es, si vas a jugar Warzone o cualquier juego, es primero abrir el juego y segundo OBS, muchas veces pasa que si abrís primero OBS y después el juego sobre todo Warzone, se grayea el OBS después de esta configuración no me pasó nunca más que OBS se grayó, pero es una recomendación que te la doy por si tenés algún inconveniente voy a cerrar esto, todo esto, para que ustedes vean justamente lo que les indico, en mi caso tengo en steam instalado el justamente el Word, le doy jugar, nunca pongan steam en modo administrador porque no va a funcionar ni tampoco guardo. si ustedes pueden ver pongo propiedades y en justamente compatibilidad y justamente lo que es steam nunca pongan en modo administrador porque da error, el único que va como modo administrador es el OBS, esperamos que abra, esperamos que carguen los shaders, importante recuerden que los shaders siempre tienen que terminar aquí arriba de cargarse antes de jugar, si no va a dar problema, por eso mismo no se abre OBS primero, una vez que terminemos de cargar todo, el perfil, los shaders y demás, recién ahí podemos altamente y abrir el OBS como administrador, vamos aquí y abrimos el OBS de esta manera. No van a tener ningún error, ningún problema. Acá vamos a tener el primer en la primera escena, la de inicio. Ponemos signo más, captura de juego. Ponemos Warzone. Pues simplemente a modo para demostrarles cómo es el tema de configurar esto. Capturar ventana específica. Buscamos la ventana del Call of Duty y aceptar. Acá vamos a ver que aparece. Simplemente hay que adaptar la pantalla. Vamos a poner sobre la fuente, clic derecho, transformar, ajustar a pantalla. A la pantalla. Cerramos candado y dejamos ahí. Recuerda que cuanto más fuentes y más cosas tengan en esta escena, ¿sí? más cargado va a estar el OBS. Si podemos ver, tenemos un uso de CPU aquí abajo a la derecha que no llega ni siquiera a un no, Es 0,1. Esto sucede porque en esta escena no hay prácticamente nada. Lo que hago yo es signo más navegador y pongo las alertas. Por ejemplo, yo utilizo justamente Stream Element. ¿no? Pego acá la URL. Si no saben cómo hacerlo, se los muestro. Es muy recomendable, muy recomendable que en la escena de Warzone solamente esté Warzone y alertas. Nada más. De esta manera el OBS no va a estar sobre saturado, sobrecargado eh, stream elements. Vamos a stream elements y vamos a copiar las alertas y nada más. Después pueden hacer otras escenas con otras cosas y no hay ningún problema. Vamos a entrar a mi dashboard. Yo justamente tengo ya armados aquí mis overlays de escenas. Entonces no tengo ningún problema si por más que me cambie de PC, por más que esté en otro lado, siempre voy a tener mis escenas acá, mis overlays, por así decirlo. Entro a mi overlay, como pueden ver tengo todo. Solamente copio la URL, vuelvo al OBS. Sí, aquí en donde dice URL, pego, control B, le pongo el el tamaño 1664 que es lo que estamos trabajando ahora y acá tengan en cuenta cosa en la parte de controlar audio póngalo tildenlo así aparece para poder controlar acá abajo el audio de las alertas. individualmente luego marquen apagar fuente cuando no sea visible y actualizar navegador cuando la escena sea de esta manera le damos ok de esta manera y si ustedes están en otra escena no va a quedar trabajándose esta fuente en segundo plano y no va a consumir nada entonces se va a apagar pero cuando regresen a esta escena se va a volver a encender me explico esto es la idea es optimizar el OBS y las cosas que no sean necesarias, no trabajen en segundo plano y nos molesten a la hora de jugar. Perfecto. Ahí tenemos justamente nuestro overlay. Como pueden ver, hasta acá. El overlay yo tengo justamente. Por ejemplo, tengo el chat. A ver, a ver, voy hacer una prueba. Ponemos settings. Y testeamos Por ejemplo acá abajo Va a aparecer el chat Si alguien escribe en el chat Aparece acá abajo Si no sabes cómo hacer Este overlay Tengo un video también Que te dejo una etiqueta aquí arriba Para que lo puedas Este copiar Que está muy bueno La verdad Ah ya sé Este tiene Hay que poner sí o sí 1920 por 1080 En este caso Hay que poner siempre 1920 por 1080 Para que funcione correctamente Como puedes ver acá abajo Aparece el chat Justamente que estaba probando Yo estaba testeando Que si alguien escribe En mi chat Cuando estoy en stream Aparece acá abajo Y queda muy bonito Como les decía De esta manera Van a tener optimizado lo que es y el OBS para poder jugar Warzone que no pierdan FPS, que Steam se vea perfecto sin ningún problema, así que es un, simplemente unos pequeños pasos a tener en cuenta, si te sirvió no te olvides dejar un like, compartir el video y déjame en los comentarios qué tal te fue, si querés también te dejo un enlace a mi canal de Twitch donde estoy en vivo todos los días 18 horas argentina. nos vemos la próxima